Bueno, pues mira, para poder eh, iniciar con un litigio estratégico que, que diseñamos ahí entre Silvia, Rodrigo, Jic, este, Mario y Mercedes y otros compañeros, primero tratamos de ubicar una zona de conflicto o un posible conflicto y, y tratamos de partir del Distrito Federal por pues, pues, la facilidad que todos teníamos de participar en la Ciudad de México, cuando todavía no era Ciudad de México, su nombre oficial. Y entonces eh, buscamos un potencial litigio que se pudiera defender. Y nos dimos cuenta que estaban politizados las colonias que eran más afectadas en la zona de Iztapalapa, ...o que estaban controladas por cierto grupo político de uno u otro partido. Y estábamos en esta discusión de cómo poderle entrar a una de las dos o tres opciones que teníamos en ese momento... ...cuando alguien nos avisó que en Morelos había un problema con un basurero. Y que ese basurero que se estaba tratando de instalar podía ser un potencial caso porque los lixiviados del basurero pudieran contaminar los suelos, el agua, y por ahí meternos al tema de, del derecho humano al agua. Entonces fuimos a Morelos, y se hicieron varias entrevistas con diversos grupos, y entonces nos encontramos con que teníamos de pronto seis potenciales casos para llevar, y nos dividimos el trabajo, y cada quien se encargó de efectuar un diagnóstico de los casos potenciales. Y, por ejemplo, en el caso de un nuevo basurero, el basurero, creo que se llamaba tlacholoya el basurero, ¿no te acuerdas? ¿No es de Alpuyeca? Sí, es el de Alpuyeca, pero, pero ese basurero se cerró. Y entonces el basurero o el gobierno del Estado pretendía mover ese basurero hacia la zona de Tepoztlán y curiosamente lo querían poner en la cima de un cerro y entonces pues ese cerro permeaba hacia abajo, se iban a permear varias colonias y en particular algunas de ellas pues, que tenían campos de golf y, y eran colonias como de un estatus socioeconómico más pudiente y entonces la sociedad se organizó. Y ya tenían grandes equipos ahí de defensa, este, académicos de la universidad y medios, y entonces esa fue una de las razones por las que no pudimos, o no, no optamos por llevar ese litigio. ¿no? Hubo otros en Atlacholoaya que este, también tenían ciertas complicaciones de tipo político, ¿no? y que eran grupos un poco más violentos que no iban a mantener como una ecuanimidad y encontramos un gran problema después en, en otros de los que eran potenciales casos, donde, había, donde la comunidad se quejaba de que había desabasto de agua porque habían construido grandes, este, pues no, no grandes en tamaño, sino grandes en número, condominios, de lo que fue esta corona de, de ciudades que, que, que creció alrededor de la Ciudad de México. Había una serie de de colonias o de poblados más que colonias que se quejaban de que tenían ese pro, la problemática de desabasto pero que sí tenían abasto las nuevas urbanizaciones que se habían desarrollado y en ese sentido nos allegamos de opiniones expertas del Instituto de Geología de la UNAM y ahí nos encontramos con problemas técnicos serios porque el costo de los estudios para determinar si las cuencas correspondían o no al pozo que se había perforado para abastecer determinada unidad habitacional era bastante alto y no se tenían los recursos para hacerlo. Entonces iba a ser muy, muy difícil vincular eh, la causa con el efecto, ¿no? o sea, generar este nexo causal entre qué es lo que me está generando este desabasto de agua, si lo es que le dieron agua al vecino, porque yo no tengo abasto. Y luego fuimos al basurero y entonces con el basurero teníamos un problema similar porque parecía que lo que había que denunciar ahí es que en Alpuyeca había una alta incidencia de cáncer de piel en la población y sobre todo en niños y que la comunidad de Alpuyeca utilizaba el río como un espacio recreativo de fin de semana más un espacio para tomar agua, para lavar sus su ropa, sus trastes, y también resultaba como bastante complejo poder atribuirle a los lixiviados del basurero que estaba varios kilómetros adelante del poblado, pues la causa-efecto entre las afecciones que presentaba la comunidad con las sustancias tóxicas que se vertían en, en, el, en el río y que podía tomarnos años, tratar de establecer ahí algún estudio de patología o alguna cosa por el estilo. Y en Alpuyeca nos encontramos entonces con una colonia que no tenía drenaje y que eh, una de las personas que nos estaba apoyando a encontrar comunidades con problemas en Morelos pues, vivía en esa colonia y estaba interesada. Y empezamos a hacer un diagnóstico de la red hidráulica de Alpuyeca porque era, era como un foco entre el basurero, los problemas en el centro pero luego estaba esta colonia hacia las afueras y no tenía drenaje y pues podía, pues era como más claro que pues no había agua. ¿no? O sea, que, que, que era muy fácil poder demostrar que el, agua, el suministro de agua o el abasto de agua potable, aunado al tema del saneamiento, pues era inexistente en esa zona. Y empezamos a avanzar con el tema y... De repente en alguna de las visitas que hicimos nos encontramos con maquinaria abriendo las calles, metiendo drenaje, metiendo tubería de agua y pues el caso se nos cayó y desapareció porque se había resuelto de alguna manera el tema del abasto. Se conectaron a la red de Alpuyeca que tiene muchas deficiencias, pero quedaron pues, todos abastecidos. Por lo menos en esa colonia se, se construyó una red hidráulica relativamente bien, ¿no? y de ahí las mismas personas de la comunidad que pues, ya habían aceptado participar en este proyecto pues, nos ayudaron a buscar otras comunidades y del otro lado de que encontramos esta comunidad donde viven la señora Lidia y sus compañeras que fueron las que aceptaron finalmente que lleváramos este juicio. ¿no? Este, tratamos de convencer a la comunidad completa en un principio este, hicimos una especie de simposio en donde se presentaron los resultados de los diagnósticos de los potenciales casos y, y el por qué escogíamos el litigio que escogimos. Se les informó a, toda, a todas las comunidades que habían participado en esta especie de proceso de selección. Y con estas señoras tratamos después de involucrar a toda la comunidad, y al final de cuentas, solo logramos involucrar a cuatro. Cuatro fueron las que aceptaron firmar las demandas, se presentaron cuatro demandas y pues solo en una pudimos realmente ir avanzando, ¿no? porque en las otras demandas se nos, quedan, nos atoramos por alguna u otra razón. Y ese es más o menos como el origen de, de esto. ¿no? algo que creas sobre la razón por la que personalmente te involucraste en este caso? Bueno, yo me involucré cuando me plantearon el, el caso y este, la posibilidad de ayudarlos. Este, parte de las posibles problemáticas o potenciales problemáticas, pues no solo abarcaban los aspectos administrativos del derecho, sino que podían abarcar otras materias. Y... Mi experiencia en el litigio, este, pues sí era un elemento más que podía apoyar a este grupo, que básicamente se dedicaba a temas más académicos ¿no? que, que propiamente litigiosos. Y pues, el fondo social del tema, ¿no? o sea, la problemática de las personas sin recursos que no pueden acceder a, las, a los mismos servicios que se tienen en otras partes de los estados, en otros poblados, en otras ciudades, y este desequilibrio de derechos y de beneficios que tienen las personas dentro de nuestra misma sociedad, pues sí, es algo que siempre me ha inquietado y no dudé en ningún momento para participar en este proyecto. ¿Y qué balances haces sobre este caso? ¿Qué lecciones pues bueno, aprendí que es necesario que profesionistas de, de diversos ámbitos este, tengamos la conciencia de regalar parte de nuestro trabajo para poder apoyar a las personas este, con menos recursos, ¿no? En tanto sigamos siendo una sociedad inequitativa, injusta, ¿no? Que, que podamos participar esta, con, con estas personas y podamos apoyarlos por estas desventajas que hemos tenido por acceder a una mejor educación o por tener cierto tipo de recursos que no tienen las personas más desfavorecidas de la sociedad. Eso pues, fue reafirmar mi conciencia de que eso es, esa es una forma de contribuir o de tratar de que se equilibren las condiciones, aunque, pues, es una tarea titánica que no se logra con un solo, una sola persona. Este, el otro aprendizaje es, eh, pues, que, que a pesar de que tenemos un marco jurídico que protege ciertos derechos, ¿no? a la hora de tratar de materializarlos es muy complejo. O sea, a pesar de tener resultados favorables, pronunciamientos idóneos de las autoridades judiciales, incluso hasta de la Suprema Corte de Justicia, el ejecutar esas sentencias no resulta tan sencillo ¿no? y las autoridades este, a veces no quieren cumplir con esos fallos o no tienen los recursos para cumplir con esos fallos y a final de cuentas se vuelven litigios un poco vacíos, ¿no? Que, que no quisiéramos que nos suceda en este quisiéramos que pudiéramos llegar hasta el final con un adecuado funcionamiento de las redes hidráulicas y sanitarias de la colonia 3 de mayo en Alpuyeca, pero pues a lo que nos estamos enfrentando actualmente después de varios años de estar incluso ya con un fallo a favor, es en la imposibilidad que ha tenido la autoridad para cumplir con el fallo ¿no? y la complejidad técnica que tienen estos juicios que tutelan garantías en México para hacer efectiva esa resolución que ya se dictó. ¿no? O sea, todo, toda la serie de aspectos técnicos que se tienen que tomar en consideración para poderse pronunciar en un sentido o en otro con relación al cumplimiento de la sentencia.